Mm. Abrir los ojos es bendición para mí. Todo bien, el cielo es mío y te lo traigo hasta a ti. Te lo juro todo bien, Ma. Shubirubi, yeah. un trago amargo por mis muertos. Shubirubi, un trago dulce por tu cuerpo. Ah. Si no te gusta la magia de este mago, ¿para que aceptas mis tragos? Suelta el Twitter y es algo mejor de lo que yo hago, mamá. Yeah. A los planos, en cambio ustedes no pueden entrar al plano del lago. No, no, no. por tus aplausos cobro, por mis hijos pago. Yo la prendo, yo la pago, yo le subo, yo le bajo, mamá. Yeah. La felicidad me trajo, la rabia me mantiene como la vida es mi trabajo. Yeah. Cuando te falta el aire, valoras la vida. Cuando respiras bien, te olvidas que es lo que respira. Pero que saben ustedes, no tienen hijos ni hijas, solo son hijos de obreros que juegan con la comida, Mamá educaros por todos lados, quieren entrar al barrio, juro, pero todo el barrio está ocupado. Quiero contarles la verdad y me miran raro. Pero tu moda no es necesaria para los hijos de los disparos. No, un pajarito en la ventana. Pregunta que si quiero volar. Le digo que si desde mi cama y mi mente me dice no hay tiempo música sí, es dolor que te sana, como tomar aire puro bajo el sol Subí la voz pa' que me escuche el pasado y mañana regalarme el tiempo Porque se fue, otra vez se fue, otra vez despierto tarde y me duermo al amanecer Todo por querer volver a ese lugar, en el que estuve más que no supe cuidar yeah. Hoy quiero ensuciarme las manos con tierra, romper la suela, caminar lo que pueda, recordar lo que pueda Tirar un beso al aire pa' mi abuela, pa' mi primo, pa' mi tío y para los que aquí me quedan yeah. Tomar agua y que sepa tu boca, masturbarme oliendo tu ropa Y como sé que soy un hombre que se equivoca Y quiero levantarme pues no acepto la derrota Quisiera despertarme en Europa Pero mejor bajo a la vaina por sopa Regresar y repetir con tu boca Y lo soy es bendición para mí, Shubirubi. El cielo es mío y te lo traigo hasta ti, Shubirubi. Un trago amargo por mis muertos, Shubirubi. Un trago dulce por tu cuerpo, Shubirubi. Ese con la de ser a uno negro, Shubirubi. abrir los ojos bendición Por para mí. mi muerto yo, yo veo vi quién se hago ellos de otra igualdad de verbo yo veo yo vi. Vi.